¿Qué pasa, compitruenos? ¡Compitruenas! Bienvenidos una vez más a Pokémon Let's Go, Shiny Loke. Y bienvenidos, chicos, a esta increíble serie. Hoy empieza el Alto Mando. Hoy es el primer capítulo del final de esta serie. Que bueno, serán dos capítulos, ¿vale? Primera parte y segunda parte, según el tiempo que nos dé. Igual hay una tercera, no sé, ya veremos. Eh, chicos, he leveleado, he cambiado de ropa a nuestro personaje. Quiero que estos capítulos sean. Pues bien, bien decentes, ¿vale? Bien decentes. He estado mirando los niveles de los. De los. Del alto mando. Y el primero, que es Lorelei los tiene a nivel 58 y uno al nivel 59. Así que he dicho, joder, pues yo también me voy a poner con los niveles de la primera alto mando. Entonces. Todos al 58 y al 59 he puesto obviamente a nuestra mega evolución, porque si tengo que elegir a uno, pues obviamente que sea ese. Así que guay del Paraguay, en el capítulo de ayer evolucionamos a Albi por fin, que tenéis que ver sus stats, porque es acojonante el ataque físico que tiene, o sea, es que es brutal lo que ha cambiado. Eh, ahora me planteo si Fuerza Lunar es tan interesante como Terremoto o Latigazo. Eh, en principio, sí O sea, fuerzan un arma por stab y todo lo que digas Pero, no sé Habrá que hacer pruebas, ¿vale? Habrá que hacer pruebas Así que, en, ya está Nadie ha aprendido ningún ataque Bueno, Charlie quería aprender fisura Pero no sería muy útil Porque todos los alto mando tienen niveles más altos que nosotros Así que, en principio, no es muy interesante Ya que no podemos utilizarlo Me pongo los cascos, chicos Madre mía, está altísimo esto Lo bajamos un poquito y como veis, yo un poco con mocos, ¿vale? O sea, se me sigue notando que, que no hablo bien Pero bueno, vamos a salir de la calle Victoria Hacia la liga Pokémon Se viene, chicos Esta música Pa, pa, pa, pa, pa Se viene, chicos, la liga Pokémon Lorelei, voy a por ti La primera alto mando es Lorelei Uh, uh, sí señor, sí señor Sabéis que cada, cada líder de gimnasio puede tener... Tiene que tener mínimo una mega evolución, ¿vale? Mínimo, minimísimo. Mira, Ash. ¡Ash! ¡Qué, qué bonito equipaje! ¡Qué bonito! Y tú hacéis la vista hacia la liga Pokémon. ¡Oh, yeah! Ash, no pierdas como siempre, por favor. ¡Bye! Y mi hermano, adelante. Vamos a ello, chicos. ¡Se viene! ¡Qué grande, vi Toda la serie acompañándome y sin hacer un solo combate. Nivel 1... Vamos allá, entramos en esta meseta añil, es cierto, meseta añil ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! A ver, antes de hacer el reto como tal, voy a revisar eh, cómo vamos de, de pociones, ¿vale? Tenemos dos super superpociones, tres superpociones, tres pociones máximas, dos restaurar todo, ¿vale? La idea es que estas son las pociones que hemos conseguido durante el juego Estas son de uso libre, digamos, y luego habría que comprar... Supongo unos cuantos restaurar todo, por si acaso eh, nos quedamos sin estas y el, el contricante utiliza algunos, ¿sabes? Porque entonces ahí sí que está desequilibrado el asunto. Así que vamos a comprar eh, unos poquitos, unos poquitos. Voy a comprar... A ver, tenemos dinero de sobra, realmente tampoco me voy a cortar. Vamos a comprar... Tenemos dos, ¿vale? Recordad que hay dos que podemos usar como queramos. Y el resto ya según, según el uso, ¿vale? Eh, voy a comprar... A ver, es que con 15... Bueno, voy a, voy a comprar 20, ¿vale? O sea, por el que dirán, porque me sobra la pasta Pero con 20 vamos que, pero vamos, de locos Vamos a tener ahora 22 Recordad que dos son nuestros, ¿vale? ¿Puedo ayudarte a tener algo más? Eh, no, hermano, ya está todo Vale, pues ya estaríamos preparados Vamos a curar a nuestro equipo y entramos en la liga Pokémoncilla, descansa, sí Cúrame a mi Pokémon, compañera Ahí está 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Este es el pedazo de equipo que llevamos a la liga Pokémon. A ver, eh, tenemos más Pokémon, es cierto, pero mm, este es el Dream Team, chicos. O sea, este es el equipo el equipo top, ¿vale? Así que, alto mando. Vamos para allá. ¡Uh! ¡Se viene, chicos! ¡Se viene! ¡Oh, qué guapo, Lorelei! ¡Qué guapo su vida en su Lapras! ¿Qué pasa, hermana? ¡Espérate! ¡No! ¡No he puesto a Lapras el primero! ¡Fuck! Esto me pasa por ir rápido, esto me pasa por ir rápido. Te estaba esperando, te has tomado tu tiempo para llegar hasta aquí. Permíteme que esta vez me presente como es debido, soy Lorelei del alto mando. No tengo rival en lo que al Pokémon de tipo hielo se refiere. Como bien sabrás, congelar al rival es una táctica sumamente ventajosa. Cuando congele tus Pokémon estarán a mi merced, no podrán hacer nada para defenderse. ¿Estás listo? Comencemos. Empieza, chicos. ¡Primer combate contra el alto mando! ¡Primer Combate de la liga Pokémon Vamos para allá, chicos Madre mía, madre mía Tenemos que cambiar a Lapras y echar las trampas rocas Es importantísimo No, no me lo creo No me lo creo Es una broma Dragonite contra Dragonite Vale, es tipo psíquico Dragón, ¿de acuerdo? Eh, no tenemos gran cosa contra psíquico Dragón, voy a cambiar, voy a meter a, a Lapras Voy a meter a Lapras Solo para meter las trampas rocas, ¿vale? Es importantísimo Es importantísimo O sea, este es, es prioritario Prioridad máxima, ¿vale? A ver, Dragonite No me des problemas, compañero Como veis, me he podido afeitar y todo ¿Veis? No me lo creo ¿Tiene beso amoroso? ¿Tiene beso amoroso? Vamos a ver qué más tiene Voy a hacer trampas rocas Obviamente ahora no se va a despertar Rupé Rupé Rupé Rupé Rupé, Rupé. Rupe poco eficaz, bien Bien, Dragonite se suicida Dragonite se suicida Bien Empezamos de puta madre, chavales <risa> Hemos empezado un poco fail con el tema De, de haber sacado a Rupe. De, de, o sea, de, no, de no haberle puesto el primero, pero bueno Seguimos luchando, Golbat Joder, tío, tengo un mocos todavía Es terrible esto A ver, Golbat, con a nivel 58 Trampa rocas Dime que no me das problemas Vamos a ver, tijera X. Eh, cuidado. Vale, me quita poco, me quita poco. Sigue dormido. Rupe. Rupe. Que te despiertes, hermano. Esto ha sido un fail muy grande, eh. Tijera X, no me hagas crítico. No me hagas crítico. Me hace crítico. No, no me ha hecho crítico. Vale, está dormido. Vale, Rupe, Rupe. Tres turnos ya. Ya van tres turnos. Al cuarto, por favor. Por favor. No más crítico, no más crítico. No más. Vale, no hace crítico, perfecto, se despierta. Gracias. Un aplauso para Rupe, que empieza el combate como el culo y ahora tenemos que cambiar de Pokémon. Tijera X, tipo picho. Eh, ¿Podemos sacar aquí a Charlie? ¿O a Saúl? No, Saúl no, Saúl no. Saúl es neutro por el fantasma, creo, y el planta, pero... Vamos con Charlie, yo creo, aquí, eh. Se acabaron las tonterías. Se acabaron las tonterías, joder. Vamos para allá Hola Lorelei, Yo soy Eco de Pueblo Paleta De Pueblo Paleta, ¿vale? <ríe> me descojono, tío A esta esa tijera X que me quita bastante Este Golbat está motivado, ¿eh? Mega evolución y cascada Vamos para allá Nuestra mega evolución Que lo va a dar todo en este combate Y en, y en, y en todos los que vengan, claro que sí Ahí está, amiga. Venusur, cascada. Gol Mátalo. Si lo mataste, como lo.? No, no, no, no. no. Cara Antoña, vale. No me hace mucho. Soy tipo fuego, así que bien. Cascado otra vez. Vamos para allá. Golpea fuerte, Venusur. Golpea muy fuerte y no lo mata. Y. Puño mareo, no me confundas. Ni se te ocurra, eh. Ni se te ocurra. Vale. Vale, pues este Golbat, hermano, se va para el carrer. De verdad, estoy con los mocos, no sé qué he hecho con, con mi papel higiénico Que tenía aquí para sonarme, porque estoy oh, Horroroso, ¿vale, hermanos? Horroroso A ver, hemos matado a dos Pokémon Uno se ha suicidado, al otro le hemos matado Nido Queen. Tipo, agua Agua dragón Agua dragón eh... Pff, Albi con fuerza lunar O Saúl Nah, Saúl no Vamos con Albi y, y fuerza lunar Creo que es lo más inteligente aquí Siendo dragón Nuestro Pokémon tipo hada psíquico Va a poder con él, compañeros Dios, Albi, está guapísimo Pero guapísimo, eh Menos mal que no me ha hecho explosión a Albi, eh Porque Arrupe ha sido poco eficaz A ver, Nidoqueen, hermano Fuerza lunar, vamos para allá Atacamos primero, atacamos con fuerza Con fuerza lunar Y no lo mata, tío No lo mata, es increíble Danza espada, vale, no pasa nada Bien, bien, esto es bien Porque ahora va a morir de un solo golpe Porque obviamente ya solo le queda eh, este, eh, Una mierda de vida así pequeña Y esto está hecho Vale, 3 de 6 3 de 6 Lo bueno es que no me ha quitado vida Así que 10 de 10 10 de fucking 10 Venga, va, siguiente Pokémon Siguiente Pokémon Seeking, ojo Este era dragón, dragónada también Seguimos Seguimos, Dragonada, seguimos con Fuerza Lunar Menos mal que lo hemos capturado, chavales Para saber qué tipo era Menos mal, vale, Dragonada, se quita un poco de vida Que siempre está bien Fuerzota Lunar, muy fresca que viene Ahí está, Seeking Vas a morir, hermano Se viene, no lo mata, tío No nos mata de un golpe siendo por Stab Salpicadura, qué vergüenza, qué maldita vergüenza, Shikin! Esto sí que es, esto sí que es suerte, chavales. Qué suerte. Vale, ya está, perfecto, Shikin muerto. Vale, le quedan dos. Uno es la mega, vale, lo recuerdo por si alguien está aquí despistado ¿Qué no. ¿Qué es esto? esto, esto es Pokémon y esto es el alto mando, vale. Así que ojo, ojito. vale el plum. Oh, Adrianito, Adrianito. Tipo tierra lucha. Fuerza lunar es buena también aquí. También sería bueno el mega agotar. Vamos con el mega agotar de. de Saúl. Así no extra-levelamos a Albi. O no le extra usamos. Y cambiamos. Y Albi, yo creo que aquí con. Con Mega Agotar va a hacer un buen. un buen salseíto. Claro que sí. Claro que sí, me voy. ¡Claro que sí! ¡Ahí está! Baile Plume, Que no es Shiny, mi adrenalito era Shiny pringado. A ver, tierra lucha. Bueno, también tenemos. No, Ray Hielo, no, fuerza lunar. No, pero vamos, qué coño, vamos a hacer mega agotar, que es por stab. Y eso, oh, vamos, le va a reventar. ¡Oh, es neutro! ¡Uh! Pensaba que era muy eficaz, debe ser que... ¡No! Onda trueno. ¡Ostras, no te... ¿No he comprado curas totales? ¿No he comprado curas totales? Pues, pues, pues, pues, pues cuidado. Pues cuidado, cuidado, porque no tenemos nada para curar paralizado. No, sí, ya está. Ya está. No me digas más. No me digas más, paralizado, claro que sí. Mega agotar, por favor, no te paralices. No te paralices Está paralizado ¿Dos turnos paralizado? ¿Pero esto qué es? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ha hecho... Eh, ha hecho, ¿Cómo se llama esto? Eh, lo de cambiar de Pokémon eh, Rugido, ¿no? Ha hecho rugido Ahí está Cascada Vale, perfecto Yo creo que lo tenemos que matar Lo tenemos que matar Vale, el plum muerto ¡Bien! ¡Bien, equipo! Esto ha sido fail, ¿eh? Esto ha sido bastante fail Vale, le queda un Pokémon, ¿eh? Le queda un Pokémon, estamos con la Mega... mega vidril. Oh, Vale, Mega Megavidril es bien para empezar, eh Está bien, está bien eh... Voy a... Me suena Me suena que le afectaba mucho la tierra Pero... Porque ya nos hemos enfrentado a Mega Megavidril Pero no lo recuerdo muy bien Voy a hacer terremoto Pero me la estoy jugando un poco aquí, eh Voy a hacer terremoto Lo digo porque... Eh... Estamos a mitad de vida, eh Mucho cuidado aquí Va a ser más rápido, casi seguro Va a ser más rápido, casi seguro Megavir, fuerza bruta, no me lo creo Ah, bueno, que ya no soy tipo hielo, es verdad Ahí está, ese fuerza bruta, que le baja el ataque Y le baja la defensa, vamos, terremoto Mátalo, lo tienes que matar, lo tienes que matar Lo tienes que matar, no, no es muy eficaz Vale, tenemos que cambiar de Pokémon Vamos a curar a Charlie luego, ¿vale? A ver, fuerza bruta es el momento de Saúl, que es tipo fantasma Fuerza bruta es tipo lucha Por tanto, no me debería afectar ¿Fuerza bruta? Es, sí, es tipo lucha, claro que sí eh, Ahí está Va a hacer fuerza bruta, que no me afecta Perfecto, y se cura de la parálisis ¡Oh! El poder del amor, vale, ya está O sea, ya está, eh, GG, o sea Esto es lo que hay, así, así va la vida Juego sucio, ¡Uh! Cuidado que es muy eficaz ¡Cuidado! Menos mal Que se ha bajado el ataque físico Menos mal, no, juego sucio utiliza mi ataque ¿Verdad? ¿Puede ser? No estoy seguro, ¿eh? Vale, va a hacer Juego sucio Qué putada Steve Es cuando tiene hoja afilada, ¿sabes? O alguna mierda de estas O latigazo, que sería ya el acabose Vamos allá, Steve Tú eres más rápido que Mega Vidril, seguro Pero seguro Juego sucio, me va a quitar Me va a quitar Pero no mucho, no tanto, no tanto Escaldar, vamos, vamos, mátalo Fuerza bruta, no No, no, no, no, no me quites mucho, no me quites mucho Vale, vale es más rápido Megavidril, tío. Es más rápido Megavidril. Es que estoy flipando. Ahí está, es Escaldar. Y. ¡No muere! ¡Oh! ¡Se quema! ¡Se quema! <risas> ¡Pa! Esa quemadura que mata a Vidril. Menos mal que lo ha quemado. Menos mal que lo ha quemado, chavales. Menos mal. Ahí está, Lorelei. Ha perdido. ¡Uh! ¡Uh! He podido comprobar en persona lo fuerte que te has vuelto con el tiempo. Puedes continuar, pero ten en cuenta que este combate solo ha sido un aperitivo. La Liga Pokémon te deparará más sorpresas. ¡Oh! ¡Qué mal, chicos! ¡Qué mal! Nos ha dado más problemas de lo esperado, ¿eh? Más problemas de lo esperado. Igual he comprado pocas pociones, fíjate lo que te digo. Vamos a ver. Eh, puedo usar aquí cuatro restaurar todo. Yo creo que los vamos a usar, ¿eh? A ver, bolsillo de... ¿Dónde estamos? Botiquín A ver, puedo usar... Vamos a ser eh, inteligentes, ¿vale? Vamos a usar hiperpociones. 120, 120 me vale para este Perfecto, ahí está nuestra hiperpoción. Para Saúl, igual me valen las dos superpociones. ¿cuánto era la super? 60 Vale, una, hiper... una super poción Y... Eh, bueno, vamos a usar las dos, ya estamos, ya que estamos y 120, que son la hiperpoción... Pues... No, vamos a usar la poción máxima. De momento voy a tirar de mis pociones, ¿vale? Los todos que he comprado... Los voy a dejar para los combates a priori. No, hombre, no, esto no. Esto no. Rupe. Una poción máxima para Rupe. Y otra para Charlie. Claro que sí, claro que sí, mi amor. Vale. Vale, chicos. Vamos para allá. Ahora sí que no la vamos a cagar. Vamos a quitar a Albi. Ponemos a Rupe. Y hacemos trampas rocas nada más empezar. Hola, hermano. Hola, señor Bruno. Puto amo Bruno, o sea, es que me encanta. Yo soy Bruno, del alto mando. Con un riguroso entrenamiento, la gente y los Pokémon pueden fortalecerse. Mis Pokémon y yo hemos vivido... ¿Tiene una cara, tío? ¿Tiene una cara? Hemos vivido y entrenado siempre juntos y eso no cambiará. Prepárate, Echo. Eso, os... ¿Eso? ¿Eso? ¿Eso? ¿Eso? Os machacaremos con nuestra gran fuerza. ¡Al ataque! Joder, es enorme, tío. Es que está mazadísimo. Es que parece un Machamp, tío. Parece un Machamp. Vamos para allá. Segundo combate de la Liga Pokémon contra Bruno. Y segundo combate del capítulo de hoy, ¿vale? No haremos ninguno más. Seis Pokémon y empieza con... Scyther, vale. Vale, Scyther es bien. Shiny, qué guapo. Qué guapo Scyther Shiny. Ok. Vale. Rupe, trampas rocas. Así, para empezar. Este no sabemos qué tipo es, así que mucho cuidado. Empezamos con las trampas rocas. Nivel 59. Ojito que empieza a subir la bilirrubina, ¿eh? Pantalla de humo. Ok. Trampas rocas creo que no puede fallar, ¿no? O sea, es... Creo que aunque tenga la precisión al cero, Trampa Rocas no falla. Perfecto, ahí está. Y voy a probar... Voy a probar a hacer... Eh, onda ignia Patada de salto alto, obviamente no. O sea, meditación. Uf, ¿qué se sube? ¿El ataque especial? ¿Me suena esto? Ataque físico, Onda ignia lo falla, no. Esto, esto es un problema, eh. Voy a cambiar de Pokémon. Se ha subido el ataque físico con meditación. Vale. Voy a ir con... ¿Quién tiene buena defensa física? Albi. Sebastiana. Sebastiana puede ser aquí un... Sebastiana puede hacerlo bien aquí, ¿eh? Tenemos recuperación. Pues tengo... Soy tipo roca. Que si tiene algún ataque físico, ya sea de bicho, de... No sé, de... de, de normal. De plántano. De plántano, por favor. De plántano, ¿eh? De plántano. Meditación. Se sigue subiendo el ataque, ¿eh? Esto puede ser un problema. Esto puede ser un maldito problema, chavales. A ver. Voy a hacer somnífero Somnífero, duérmelo Duérmelo, duérmelo, pantalla de humo No falles el somnífero, por favor, te lo pido No lo falles Parece que no me está atacando, lo cual está bien Pero somnífero lo falla, tío ¡Ah! Por favor, un poco de suerte, un poco de suerte No lo falles, no lo falles No lo falles, pantalla de humo, por favor Sebastiana, no lo falles Solo tiene pantalla de humo No lo falles, vamos vamos. Ahora cambio, eh, ahora cambio Porque voy a empezar a fallar como un cabrón Lo tenemos claro, ¿no? Ahora hay que cambiar Voy a meter a la Mega. Es el momento de la Mega. Es el momento de la Mega, sustituto y corpulencia. Es así, es así, es así, es así. Vamos para allá. Vamos para allá, madre mía. Me pica, me pica, me pica todo, hermanos. Estoy nerviosísimo. Estoy nerviosísimo en la Liga Pokémon. Ahí está Charlie, poderoso Charlie. Que no tenga nada de, de, de nada. O sea, ni de, de tipo eléctrico, ni de tipo nada. O sea, por favor, eh. Mega evolucionamos, que es importantísimo. Y sustituto, ¿vale? Debería, no, debería haber metido la corpulencia primero, creo, eh. Debería haber metido la corpulencia Vamos a ver qué me hace Pero... Bueno, no se despierta, ¡no se despierta! ¡Vamos! Sustituto es, pa... el sustituto es para que no me pueda hacer pantalla humo Al menos eso lo tengamos claro Corpulencia, vamos para allá Scyther no tiene prácticamente eh... Eh, Defensas, ¿vale? Así que yo creo que en cuanto le golpeemos Después de un corpulencia, lo matamos Ahí está esa corpulencia Que me sube el ataque y me sube la defensa Claro que sí Estaría bien que en este juego hubiera objetos Como restos y cosas así, pero se ve que no Cascadoto, vamos, vamos Se ha despertado, meditación, me da igual Medítame, medítame lo que quieras Hermano, que te vas a comer un Cascada A más uno de ataque y lo vas A flipar, claro que sí, ahí está esa cascadita ¡Lo mata de un golpe! ¡Pum, pum, pum! claro que sí! Madre mía, qué combates, chicos, qué combates Ya llevamos 20 minutos, me da igual, se va a alargar, Me da igual, hermanos, esto es lo que hay Esto es la liga Pokémon 3 Vale, moltres, seguimos luchando, obviamente. Estoy con el ataque subido, la defensa subida. Es un moltres y con un sustituto, o sea, es que es perfecto. Vale, la trampa rocas no le ha hecho mucho daño, ¿eh? Voy a ir con cascada. Vamos a ir la cascadita, se la va a comer muy fresca y dime que lo matas. Dime que lo mata No, es poco eficaz. Es poco eficaz. Como sea tipo tierra, me muero, ¿eh? Patada salto, no me quita mucho. Y no me quita el sustituto. Increíble esto. Terremoto. Vamos para allá. Vamos, mátalo. Por favor. Que sea muy eficaz. Por favor. Por favor. Por favor. Bueno. Le quita más. Le quita más. Esto es bueno. Menos mal que tengo el ataque subido, eh. Pensad que tengo el ataque subido. O sea, es increíble. Ahí está. Pata de salto. Me quita el sustituto. Ok. Ok. Voy a hacer sustituto. Sustituto otra vez. <risa> no sé vocalizar, hermano. Sí, se me ha olvidado. O sea, estoy, estoy puto nervioso. Vale. Pata de salto. No me quita el sustituto. No crítico. Perfecto. Y ahora... Se puede hacer corpulencia, ¿eh? fíjate lo que te digo No, terremoto, terremoto, terremoto Estamos bien, estamos bien, estamos bien Estamos bien, hermanos Terremotoro y Moltres al carrer, compañero Bien, bien Uf, tiene un Moltres, tío Y le falta la Mega, eh le falta la Mega Seguimos ahí, seguimos ahí Butterfree Ok, ok Butterfree es bien, no sabemos qué tipo es Porque capturamos un Weedle pero no un Butterfly. O sea, no un Caterpie. Así que no sabemos qué tipo es. Voy a ir con Cascada, que es por Stab Ahí está. Ahí te lo comas, hermano. Ahí te lo comas, te lo llevas. <risas> bien. Muy, pero que muy bien. Seguimos con el sustituto, que es la clave, ¿vale? En cuanto me lo quiten ya habrá que pensar si cambiamos de Pokémon. Pero de momento... Cloister Joder, Cloyster era... Era tipo psíquico... Roca. No me acuerdo. ¿Psíquico Roca? Me quiere sonar, pero tampoco estoy muy seguro Así que no lo sé Vamos con... Terremoto Cascada, ¿no? Si es roca, si es roca A lo mejor es acero, ¿eh? No sé, no me acuerdo Ahí está ese cascadoto ese... Es muy eficaz, es muy eficaz, bien Retrocede, retrocede, retrocede ¡Retrocede! ¡Es brutal! ¡Es brutal! Cascadoto otra vez Madre mía a pedir de boca este combate, chicos A pedir de boca, perfecto Cloyster muerto, le quedan dos Uno es la Mega y el otro no sabemos Cuál es, a ver cuál es Que no sea difícil Que no sea difícil, Farfetch No me acuerdo Qué tipo era, pero sé que era Lucha No me acuerdo, tío, sé que lo tuvimos, eh Lo tuvimos, Se llamó, además se llamó Steve, que me acuerdo Eh. Voy a hacer Cascada me estoy quedando sin PPs, eh Me estoy quedando sin PPs y esto es un problemón tengo, A ver, tengo para curar PPs, eh Ahí está, Farfetch debilitado, sabes que es Farfetch Ya está, se acabó, adiós A tu casa Tenemos para recuperar PPs, pero ojito, eh Ojito Vale, Giar Mega guiarados otra vez Mega guiarados otra vez Shiny además, porque venga El Guiarados Shiny lo tiene aquí todo el mundo Vienen todos de Yoto ahí, del lago de la furia A ver... Voy a hacer terremoto, eh, por no gastar tantos pepes. Mega, mega guía, o sea, esto lo sabemos. Lo saben todos. Lo sabemos en Kuala Lumpur. Vale, terremoto. ¿Soy más rápido? Soy más rápido. Bien, golpeale, mátalo. Si lo matas, te como el lepe. Ahí está, terremoto. Le quita. Bueno, ¿lo mato de otro? No estoy seguro, eh. Refugio, se sube la defensa. Bueno, en principio es bien, eh. No me... Si no me quitas el sustituto, yo voy a hacerte otro terremoto. Porque ahora eh, no me quita el sustituto Golpeamos Y lo mato No, no lo mato, ¿ha sido crítico? Ah, no, claro, que se ha subido la defensa ¡Eco! ¡Que se ha subido la defensa, hermano! ¿Qué estás, ¿Qué estás pensando, compañero? ¡Puya nociva! No me quitas nada Porque soy, tengo sustituto que se debilita Pero me da igual Porque ahora el terremoto te va a reventar Señor Guiarados. lo siento mucho Pero te vas al carrer ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! Primer capítulo de la Liga Pokémon Solventado con más que Perfección, o sea, solo ha perdido Vida en este combate eh, Nuestro Mega Venusur así que Increíble, me has ganado y eso significa que mi trabajo Aquí ha terminado, adelante, te espera tu próximo Desafío uh, Increíble chicos, increíble Verdad, brutal, o sea, brutal Así que nada, voy a dejar el capítulo por aquí, mañana continuamos, o mañana, o, o cuando pueda, ¿vale? Continuamos con la Liga Pokémon, con los siguientes dos o los siguientes tres, ya veremos, no sé cuánto me dará tiempo, lo veremos. Nos vemos, chicos. ¡Chao! ¡Chao!